aquí aquí nuevamente pues gracias señor tenemos que decir siempre gracias gracias señor y cómo estuvimos ah cómo estuvimos hoy día menos envidioso ayudando que en vez de tener envidia de molestia estoy viendo que esa persona tiene y por qué que me sirva de ah, Exacto, de incentivo para yo mejorar, no para destruir. ¿Mm? Y quién me ayuda es la palabra de Dios, pues ay, con este romano hemos estado viendo que este romano nos va ayudando a ir complementando estos ayunos, estos sacadas de mochila que tengo y que me impiden ser realmente feliz. Y veamos hoy día, ¿eh? hoy día eh, el romano nos dice... Que el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriendo los unos a los otros. Palabra de Dios. Aborreced lo malo, seguid lo bueno, sin fingimiento, hermanos queridos, seamos de frente, no, hoy que estoy contigo, te abrazo, qué grande, y salgo, oye qué terrible, qué pesar. ¿Cuántas veces hacemos eso, hermanos queridos? Con una sonrisa. Ah, estamos con las personas y la persona todavía no sale de la puerta para allá cuando yo ya lo estoy pelando, cuando yo estoy diciéndole todo lo malo que tiene. Pero frente a ella no, pues le golpeamos el pecho, el hombro, todo hermanitos queridos, sin fingimiento yo a la persona le muestro mi afecto, pero de verdad y no le estoy diciendo y si yo tengo algo en contra le veo algo que no corresponde se lo digo a ella ya le digo, mira, te quiero mucho pero no puedo estar alegre contigo ni te puedo aplaudir porque lo que estás haciendo, lo que dijiste no es lo mejor, mira qué te parece todo, pero... Con la ayuda y la corrección fraterna, hermanos queridos, fraterna, ¿ah? no con despotismo. Así que veamos qué nos pide y qué vamos a hacer hoy día con nuestro ayuno. <risa> Seguimos nuestro ayuno de la falsedad. Estamos viendo la palabra de decir, dijimos de ser hipócritas, de decir una cosa y hacer otra. Pedir a Jesús, que es la verdad, me enseña la autenticidad. Jesús cuando tenía que era puro amor, pero cuando tuvo que ser ahí en el, decirle hipócrita, ¿ya? De, tienen que ser el sepulcro, el blanqueado, ustedes son así. Cuando llegó al templo y sacó a todos los vendedores, pero era amor, era amor. A, a Pedro también en un momento dado le dice, fuera de mí, detrás de mí Satanás y después el Papa, <ríe> lo elige como a lo mejor te fijas, auténtico con corrección fraterna así que digámosle hoy día al Señor Señor, ayúdame a ser auténtico saca de mí esa falsedad esa hipocresía, eso estar haciendo una cosa diciendo otro sobre todo hoy como católico hermanos queridos, si seguimos a Jesús, sigamos a Jesús en todo y no que la gente diga, hoy qué bonito habla, qué bonito dice, pero mira mmm, lo que está haciendo no tiene nada que ver con lo que dice, hermanos, hoy día fuera la falsedad, ayúdame, Señor, a ser auténtico discípulo tuyo. ¿Cuánto tiempo anduviste tras de mí? Déjame lavar la herida de tus pies. Te llevé a caminos llenos de espinas Y tus pies sangraron solo por amor ¿Cuánto tiempo anduviste tras de mí? Déjame lavar la herida de tus pies Llevé a caminos llenos de espinas Y tus pies sangraron solo por amor Mi buen pastor, mi guía, tú, mi guardia Saliste a buscarme en la oscuridad con dulce amor me tomaste entre tus brazos Y me salvaste de caer en un abismo No me da lo mismo Tú diste tu vida Y ahora la mía La postro ante ti Esos pies benditos no se cansaron, hoy quiero curarlos con mi adoración. No me da lo mismo, tú diste tu vida y ahora la mía la postro ante ti. So